Bueno, pues estamos en el complejo lagunar de Cañadas de Hoyo, que es un conjunto de lagunas que, en la provincia de Cuenca y, y bueno, lo componen varias lagunas, Están, que son lagunas kársticas, o sea, formadas con lo que se llaman aquí torcas, que son como dolinas, que son formaciones kársticas muy, muy comunes, aunque lo curioso de aquí es que haya tantas juntas. Nos hicieron una propuesta de qué lagunas teníamos mejor en la demarcación y, y elegimos pues la laguna de Cañada de Hoyo porque pues presenta siempre un buen estado ¿no? y puede servir como de referencia para otras eh, para otras lagunas. ¿no? Sí que tiene mucha importancia que se la haya declarado como reserva porque en la figura de la reserva llevará asociada prohibiciones de actuaciones en el entorno. Por ejemplo, pues no se pueden hacer sobre explotaciones de uso del agua, no se puede utilizar eh, como abrevadero de ganado, eh, tiene que haber una distancia determinada para que se pueda utilizar como terreno agrícola. Es decir, tiene muchas limitaciones que protegen eh, el buen uso y el buen mantenimiento del estado actual de la, del lago o de la masa que se esté tratando en, en el caso de que sean reservas naturales fluviales. ¿no? ...y nosotros dentro de los trabajos normales y eh, habituales... ...que tenemos en, la, en el área de calidad de las aguas... ...pues eh, hacemos el seguimiento de lagos marjales y humedales... ...de la demarcación... ...entre los que se encuentran eh, las torcas de la, la cañada de hoyo... ...y este, en concreto dentro del complejo lagunar... ...que se supone que tienen todos una estructura parecida... ...una composición fitoplanctónica parecida... ...pues hemos elegido el, la torca de eh, la laguna del Tejo... ...es una laguna bastante grande... Eh, tiene hasta 30 metros de profundidad y en ella hacemos los seguimientos que solemos hacer en todos los lagos de, de la demarcación. vamos, eh, asumiendo que es, hacemos el protocolo establecido por el Ministerio, que supone que venimos cuatro veces al año y en dos, veces de, dos de ellas miramos con más profundidad determinados indicadores eh, físico-químicos y biológicos. Entonces esos indicadores nos dan idea de cómo está el estado ecológico de la laguna. Las lagunas del complejo lagunar, el estado es muy bueno, o sea, no, no están sometidos a, a especiales presiones y, y bueno, y la verdad que comple el complejo lagunar sale en muy buen estado. Entonces, los parámetros que utilizamos eh, son parámetros biológicos, como decía, parámetros físico-químicos y parámetros químicos. Entre los parámetros biológicos que utilizamos está la composición fi del fitoplancton, es decir. Fitoplancton son los organismos eh, unicelulares de origen vegetal que viven habitualmente disueltos en el agua. Miramos tanto la composición, o sea, los taxones, quién vive ahí, como su composición, o sea cuánto hay de, cuánto hay de cada una de las familias. Y luego el biovolumen, es decir, el tamaño que ocupan dentro de la muestra que nosotros tomamos valoramos también los macrófitos. Los macrófitos son los eh, digamos organismos vegetales superiores que viven bien sumergidos en el agua y bien en, la, en la, todo el perímetro del, en este caso de la torca. Y pues ahí se mira la composición, el grado de cobertura, eh, cómo está desarrollada la población, si es madura, si es muy joven y eso también nos da una idea de el estado ecológico. Y por último miramos también el zooplancton. El zooplancton son organismos unicelulares, pero de origen animal, que también viven en, sumergidos en el agua. Bueno, con todo eso junto, y además la clorofila, la clorofila resume toda la actividad biológica de origen vegetal que se desarrolla dentro de la laguna, porque es la que tienen todos los vegetales, la Y entonces miramos clorofila y da una idea de la actividad vegetal que hay dentro de la laguna. Con todo eso nos hacemos idea de cómo está. y... Como ya decía, el estado global de la laguna es bueno desde hace varios años. Nuestra idea un poco también, que esto es quizá más novedoso, es que nos sirva para valorar los cambios, eh, por, eh, los cambios que se pueden producir en la naturaleza por el, debido al cambio climático, porque esta laguna realmente no recibe presiones prácticamente. En caso de que esta laguna, eh, que, se, que se alimenta realmente de agua por el freático, cambiara su, su nivel de lámina de agua, nos estaría dando idea de que el freático está aumentando o está disminuyendo. Si se pueden descartar todas las actividades antrópicas, el único cambio externo es el cambio climático. ¿no? Entonces nos podría servir como un referente para decir, bueno, si todos los años miramos los niveles de la laguna, nos puede dar idea de cómo está cambiando debido al cambio climático. ¿no? Bueno, esto digo que es una idea en fase de desarrollo.